Ya estamos grabando. Bueno, primero te agradezco mucho tu tiempo y tu movilidad. Y por supuesto, el que te tomes estos minutos para estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación también. Gracias, mi hija. Eh, primero que nada, dinos tu nombre y la organización a la que representas. Ok, mi nombre es Karina López-Alazar. Yo represento a la Asociación Mexicana de Miopatías Inflamatorias AC. Okay. ¿Cuándo se constituyó tu asociación? Mm, nuestra asociación lleva funcionando, tiene aproximadamente seis años. Ya como asociación civil llevamos cinco años constituida. Este, en agosto de este año fue que cumplimos los cinco años. Ok. Ya tienen un trabajo consolidado de un lustro. Así es. Mm. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes se abocan específicamente? Bueno, nosotros al atender miopatías inflamatorias, buscamos, eh, dentro de las miopatías hay muchísimas enfermedades, pero nosotros nos enfocamos directamente a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Entonces, vamos en particular lo que son pacientes con dermatomiocitis, polimiositis o miocitis por cuerpos de inclusión. Obviamente, atendiéndolos desde una perspectiva integral. Y apoyándonos también de los especialistas, que en este caso sería del sector de reumatología. Pero son principalmente las, las enfermedades que atendemos o los pacientes que atendemos de todas las edades. En todos los casos idiopáticas, porque no se conoce ni el origen ni la causa ni nada. Así es. Entonces, pues se dedican a las más complejas. Sí, son muy, muy complejas. Son muy raras. Sí. Son muy difíciles de diagnosticar también porque llegan a compartir muchos síntomas con otras enfermedades reumáticas como lupus, artritis reumatoide, esclerodermia y demás. Entonces llega a ser muy complicado el poder hacer el diagnóstico. Además de que también llegan a ser diagnosticadas, por ejemplo, en, en bebés Ajá. o en, este, en personas de una muy, muy pequeña edad. Entonces, los síntomas pues son muy variables y llega a ser muy complicado también la asistencia médica para poderlos atender. Entiendo. Eh, ¿El haber creado la asociación tiene que ver con algún familiar que tenga este padecimiento o estos padecimientos? Así es. Bueno, en este caso la asociación se creó por eh, la persona que está enferma de dermatomiositis soy yo. Tengo uh -huh. eh, el diagnóstico de dermatomicitis desde hace 10 años. Okay. Entonces, durante todo, todo el periodo en que estuve eh, tuve la crisis más severa, donde estuve en silla de ruedas, no podía caminar, no podía valerme por mí misma, sí. se llegó a necesitar un medicamento bastante caro, un tratamiento biológico. Y empezamos a buscar apoyos, asociaciones, fundaciones o algún lugar donde pudieran orientarnos o pudieran informarnos acerca de qué era lo que podíamos hacer. Y nos dimos cuenta que no había ningún, ningún lugar que se especializara en las miopatías inflamatorias. Incluso para muchas personas eran completamente desconocidos estos, estos padecimientos. Incluso hasta para médicos de primer nivel eran desconocidas las miopatías inflamatorias. Entonces, a partir de ahí, junto con, con mi especialista, el doctor Gabriel Medrano, fue que tuvimos la iniciativa de poder crear la primera asociación especializada 100% a las neopatías inflamatorias en México, para poder ayudar a, a, a los pacientes, ¿sí? a que consigan sus medicamentos, a que tengan una, una atención integral, pero sobre todo, y algo muy importante, a poder concientizar en general en la existencia de estas enfermedades, porque llegan a ser Incomprendidas a partir del desconocimiento de las mismas. Lo que me acabas de comentar es como un clon de lo que dicen casi todos los que tienen una enfermedad rara. Eh, ahorita dijiste, hay eh, pocas personas que conocen estas eh, enfermedades, estos padecimientos. A la fecha, hay muy pocas personas que conocen los padecimientos raros. Muy poquitas, mija. La otra vez hacíamos un recuento muy somero. ...de especialistas en enfermedades raras en México. Casi todos estaban, sobre todo para pequeños, en el INP, Instituto Nacional de Pediatría. Luego otros en centros especializados, El Salvador Subirán, algunos en el IMSS, algunos en el liste Pero no hablamos de más de 100 personas, de más de 100 personas verdaderamente especializadas. Y somos, según la numeralia del de registro más puntual que hay de, de población en el mundo... 134 millones de mexicanos y tenemos 100 especialistas en enfermedades raras, de verdad especialistas. No los que se creen especialistas, sino especialistas. Entonces, esa condición que tú remarcas es una que sigue privando, hija. Hay muy pocas personas que conocen esto. Y hoy tu enfermedad, pero mañana cualquier otra dice no, pues eso yo nunca lo había visto. Y, y estamos hablando de médicos que tienen 20 o 30 años trabajando. Es muy complicado. Eh, te iba a preguntar que me dieras una breve semblanza de tu organización, pero ya en lo que anteriormente me comentaste puedo entender no solo la complejidad, sino el trabajo tan importante que ustedes están haciendo para hacer que esto tenga una ventana de exposición correcta. Cuando un enfermo o, o algún familiar de enfermos crea una situación porque conoce de una circunstancia específica, lo hace con una calidad y unas características especiales eh, que son dedicarse en verdad al tema porque, porque han visto cuánto ha afectado a la familia. Y eso es muy bueno. Me decías tú que hace 10 años te diagnosticaron. Así es. Okay. Tú eres una jovencita. ¿Qué edad tienes, hija? Tengo 29 años. Ok, a los 19 años te diagnosticaron. Pero antes habían buscado tu diagnóstico o de repente apareció esta sintomatología muy fuerte y empezaron a buscar. De hecho, bueno. Todo sucedió por un diagnóstico más realizado. Primero, a mí me diagnosticaron con dermatitis atópica. ¿A qué edad? y dejé Y a los 18. Okay. O sea, dejé avanzar como entre 6, 8 meses más o menos con ese diagnóstico sin un tratamiento. Pero okay. conmigo la dermatomiositis me atacó de una forma muy, muy, muy severa. Que en 6 meses me quitó toda la fuerza muscular. Y sí. llegué este, por mi abuelo, fue que llegué al hospital general donde el diagnóstico fue pues relativamente rápido a comparación de lo que llegan a tardar con otros pacientes, sí. a mí me diagnosticaron en 20 días con una biopsia muscular, más o menos. A eso me quería referir. Tuve la otra vez una charla con una aliada muy amable, pero que tenía una, digamos, inapropiada información acerca del de tiempo de diagnóstico. Eh, hace muchos años el tiempo de diagnóstico podía durar años. Hoy los tiempos de diagnóstico, y me refiero al último lustro por lo menos, a los últimos 10 años, pueden ser, vaya, muy rápidos. Mira, el ejemplo de nosotros. Yo tengo dos hijos con una enfermedad rara, eh, el, eh, la enfermedad de Gosset. Ok, eh, yo me equivoqué al llevar a mis hijos a doctores varios y luego fuera de México a otros y etc. Eh, en ese tiempo, mi hija, eh, con mi hija tardamos tres años en que nos dieran el diagnóstico cuando la llevé al Instituto Nacional de Pediatría, en tres días me dieron el diagnóstico correcto, en tres días. Y me decía esta señora, no, es que pueden pasar 10 o 15 años para que te den el diagnóstico. No, no, no. no. Eh, una señora me dijo, es que a mi hijo tardaron 10 años en dar el diagnóstico. Y le digo, desde el primer año de nacido buscaste su diagnóstico y me dijo, no, a los nueve años. O sea, entonces se tardaron unos meses o un año en darte el diagnóstico. Porque si nueve años no lo llevaste al médico o a una institución, pues ¿Cómo te iban a dar un diagnóstico? Claro. Agradezco mucho la precisión de, de tu respuesta, mija. Ustedes han hecho un trabajo que me parece, por lo menos lo que tú me estás expresando, habla de lo destacado que ha sido y de cómo ha ido integrando esfuerzos que ustedes entienden deben de compartir para otros para que no pasen por los mismos procesos. Me comentaste que en México no había una asociación de este tipo. No. Como siempre, puede ser que en tu caso sea lo mismo, hay una española, hay una argentina, hay una en Estados Unidos, pero en México no hay. Así es. Bueno, déjame comentarte que hay gente que nos enfrentamos a la época en que no había internet. Y entonces no sabíamos si había española o argentina o norteamericana. Era muy complicado. Yo le digo a la gente hoy que está iniciando estos procesos. Bueno, desde hace aproximadamente 15 años tienes internet a la mano. Y hoy, si tú te metes a buscar cualquier enfermedad, Orfanet te va a decir dónde, quién, cuándo y a qué horas. Y entonces puedes hacer un trabajo que ya no es tan exhaustivo como lo era antes y puedes integrar tu información más la información de los otros que en el mundo sufren el mismo padecimiento y eso ayuda mucho. Luego tienes que clonar esa información y ver cuál ajusta al modelo mexicano. Y ya sabemos que es uno muy especial. De este trabajo que ustedes han hecho hasta la fecha, ¿cuál consideras tú? ¿Qué es el mayor logro de tu asociación? Pues, bueno, dentro de todos los proyectos que hemos tenido, nosotros hemos buscado mucho el asesorar a los pacientes a uh -huh. no caer en tratamientos milagros, en tratamientos que expongan más su salud en lugar de mejorar su calidad de vida. Entonces, en colaboración junto con otras fundaciones y con otras asociaciones, eh, yo redacté junto con un compañero de psicología, ambos psicólogos, redactamos el proyecto de escuela para pacientes con enfermedades reumáticas. Es un proyecto donde buscamos justamente poder ayudar a los pacientes a educarlos acerca de su enfermedad, empoderarlos y que también de ellos, ellos asuman la postura de que son los principales responsables del cuidado de su salud. Y para ello, pues, tienen a todas las personas que están detrás de ellos, especialistas, la, la industria farmacéutica y todas las personas que le ayudan a cumplir la meta de poder mejorar su calidad de vida. Pero el principal responsable es la persona misma. Entonces, creo que en esta línea es en donde manejamos nosotros la mayoría de nuestros, de nuestros proyectos, pero el proyecto de Escuela para Pacientes ha sido uno de los más grandes y yo creo que uno de los éxitos más grandes que hemos tenido, que hemos buscado ayudar a los pacientes, no solamente aquí ya no nada más con miopatías inflamatorias, sino también a pacientes con otro tipo de enfermedades reumáticas para que puedan adaptarse y puedan pues, eh, desarrollarse de una forma muchísimo mejor y puedan también integrarse a la sociedad. Porque ellos conocían, antes de enfermarse, conocían la, la sociedad de una manera y después de enfermarse no encuentran como sitio en esta sociedad. Entonces deben de integrarse adaptándose a las nuevas características que tiene su vida. Entonces ha sido una de las cosas más importantes que hemos hecho, obviamente en conjunto con muchos otros especialistas. Que una de las cosas también relevantes que tiene la asociación es que muchos de los especialistas que forman parte de ella también tienen una miopatía inflamatoria, como por ejemplo nuestra nutrióloga, es este, especialista en nutrición, pero también diagnosticada con dermatomiositis. Entonces, es como buscamos también esa, esa empatía de que ellos puedan ver en una persona con un diagnóstico igual o similar, una persona de éxito que ha logrado salir adelante y construir algo completamente positivo de lo que ha sucedido en su vida. Eso es maravilloso. Te felicito. Felicito a toda tu asociación por lo que hacen, sobre todo porque han encontrado que el perfil de este tipo de, de profesionales, Ayuda mucho porque sintiéndose parte de este ciclo de enfermedades, de, de este universo de enfermedades, pues ellos mismos experimentan en cabeza propia todo lo que puede afectarte, todo lo que puede perjudicarte, todo lo que te vulnera y es una historia muy interesante de cómo integran a quienes como profesionales también sufren de estos trastornos. Muy interesante, hija. Muchas felicidades. Muchas, Muchas gracias. felicidades eh, eh, el universo de esfuerzos y tareas que ustedes van realizando van siendo, digamos, programadas para que en un punto alcancen un cenit que les permite a ustedes eh, entender que van por buen camino y que algunas metas se van cumpliendo. Así lo entiendo, porque las asociaciones trabajan más o menos en ese sentido. Pero siempre hay ejercicios pendientes que son impostergables. ¿Cuál dirías tú que es el? él o la tarea que está pendiente de parte de tu asociación para tus abonados y que es impostergable? Pues actualmente tenemos que realizar bien el, el censo de los pacientes diagnosticados con miopatías inflamatorias. Como bien debes de saber, hay una un déficit muy grande en cuestión de estadística acerca de las enfermedades en general, no solamente de estas, sino de todas las enfermedades. Entonces, para nosotros es muy importante para poder incidir en políticas de salud pública, el poder tener el censo de las personas que tienen una miopatía inflamatoria. Porque ahorita lo que, lo que debemos de buscar mucho, lo que buscamos mucho en AMI, es que las miopatías inflamatorias puedan entrar dentro del catálogo de enfermedades catastróficas por el impacto que tienen, por el gran número de, de, este, de probabilidad que tiene de generar una discapacidad permanente, necesita entrar dentro de este, de este catálogo y es uno de los esfuerzos en los que tenemos pendiente porque cuesta muchísimo, es mucho esfuerzo, lo que se tiene que hacer es tocar muchísimas puertas, es hablar con muchísima gente y no siempre nos dan como la entrada que necesitamos, pero es lo que estamos buscando ahorita en, en la asociación. Ojalá que pronto puedan eh, entender que lo, has, eh, lo han estado haciendo bien y que, y que lo consiguieron. Permíteme referirte lo que sucedió hace muchos años. Mi hija Paulina, que es psicóloga como tú, eh, y mi hijo David, fueron diagnosticados en 1990 como enfermos Gorshé. Es decir, hace 30 años. Fueron los dos primeros pacientes con enfermedades raras puestos en atención en México. Desde aquel entonces hasta hoy son enfermos lisosomales y hoy tenemos 604 lisosomales en tratamiento y más de 1,400 de otras enfermedades desde la Federación Mexicana. Eh, lo que dijiste ahora es cierto. Hay que tocar muchas puertas y algunos ajustan y algunos no. Permite compartirte que esas puertas que tocas, que son de funcionarios de la República, deben estar siempre a tu disposición. Y si no te abren, túmbalas. Porque aquí en México, mija, si no se hacen las cosas a huevo, no se hacen. Los eh, burócratas del gobierno siempre te dicen, ¿cómo no? Con mucho gusto. No te dicen cuándo ni a qué hora. A mí me encanta que me digan, déjame ver qué podemos hacer. Siempre les digo, no, no, no te confundas. Haz tu trabajo. Tú no me ayudas haciendo lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacer eso porque ese es tu trabajo, esa es tu obligación. Para eso se te paga. Hace muchos años, hija, en 1997, obligué al presidente de la República, Ernesto Cedillo, a que trajera el medicamento para mis hijos. De esto hace muchos años, en 1997. Ellos fueron los primeros. Y lo tuve que hacer así porque tocaba puertas, y más puertas, y más puertas, hasta que un momento dado dije, tengo que ir con el importante, porque todos estos no van a terminar por concluir el esfuerzo que yo necesito que se haga. Y entonces fui a ver al importante. Eh, ya te contaré después la historia de cómo llegué a él, pero llegué, la expresión que voy a ocupar, te suplico me la disculpes, pero es la única que puedo ocupar, llegué con él a huevo, y lo hice que cumpliera a huevo, con lo que mandata la Constitución. Mis hijos tienen un tratamiento desde hace 24 años, que eh, no solamente tienen hoy ellos, sino otros 604 pacientes, délisos o males. Cada tratamiento vale en promedio 200 mil dólares al año. Haz la cuenta por 600 y te va a salir más de mil millones. Lo hicimos a que fuera obligatoriamente y puntualmente y profesionalmente puesto a disposición lo que tú acabas de decir preciosa es absolutamente cierto tienes que pegarles más duro y tienes que impulsar a que el grupo que te apoya te algo acompañe en estos esfuerzos porque de otra manera los enfermos con lo que ustedes atienden el padecimiento o los padecimientos que ustedes atienden van a tener que seguir esperando a que alguien haga caso hay que obligarlos a que hagan caso es, es, es una opinión, hija. Es una opinión. Tú tienes en tu cuerpo 360 mil plaquetas. Mi Paulina tenía 500. Se estaba muriendo. Entonces, yo le fui a romper la madre a quien fuera para que mi hija no se muriera y luego mi hijo tampoco se muriera. Yo te conmino a que hagas el mayor esfuerzo que ya sé que haces él. El... Una cosa es hacer el mayor esfuerzo y otra cosa es hacer el mejor esfuerzo. Tú estás combinando los dos. Y eso te va a dar resultados, pero tiene que ayudarte el grupo, el universo de pacientes que están contigo, para que el esfuerzo no solamente sea bueno y sea muy efectivo, sino que sea inmediato. Si no, nuestros enfermos no tienen mucho tiempo, mija. Algunos van a morir, pero hay que trabajar porque mueran los menos posibles. Ese es el tema. Sí. La situación actual es muy complicada, mija. Eh, eh, el coronavirus ha venido a desnudar, a los sistemas de salud, no solo el mexicano, sino todos. Pero el mexicano, pues ahora que lo vimos encuerado, nos dimos cuenta todo lo que le hace falta. Todos los huesos rotos que tiene, los moretones, las amputaciones, vimos todo lo que tiene mal. Hoy los enfermos con padecimientos raros, y esta es una paradoja de la vida, te dicen, quédate en casa. Nada más que si eres enfermo con padecimientos raros, tienes que salir a que te den tu medicamento al hospital, donde más contaminación hay. Esa, es una paradoja tristísima de un país como el nuestro que no vela debidamente por los intereses de los más afectados. Los discursos son muy bonitos. La realidad dista mucho de hacer énfasis en el esfuerzo. Así lo dejo. Partiendo de esto, ¿qué te preocupa, independientemente de todo lo que te ocupas, qué te preocupa de la situación actual? En particular, los pacientes que tienen una miopatía inflamatoria, obviamente ser una enfermedad autoinmune, para que se pueda llegar a controlar, porque no se cura, pero para que se pueda llegar a controlar, tienen que tomar inmunosupresores. Entonces, si, si combinamos el tratamiento inmunosupresor con un virus desatado a la dimensión en la que está el coronavirus, pues bueno, tenemos una bomba de tiempo para todos los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune. Desde un principio fue algo que a mí me alarmó muchísimo el hecho de que las personas, de por sí, ya al tener una enfermedad okay. común, al salir a trabajar, al salir a la escuela, al salir a cualquier lugar, te expones. Te expones a cualquier infección, te expones a que la infección se haga más grande dentro de tu organismo. Pero con este virus que todavía es muchísimo más severo es... Decirle, mira, tómame, aquí está todo mi cuerpo y haz conmigo lo que quieras, porque no voy a tener nada con qué defenderme. No tengo anticuerpos, no tengo nada de sistema inmune para poderme defender. Eso, aunado con las malas prácticas que se llegaron a detectar en algunos sectores, que a mí lo que me preocupó muchísimo fue personas muy importantes y muy grandes empresarios de, de México diciendo, pues bueno, solamente todos nos vamos a enfermar, pero solamente unos cuantos se van a morir. Pues no importa si son unos cuantos, si son cinco, si son diez o si son mil, son vidas, son personas, son, son personas vulnerables que ya de por sí han tenido que trabajar muchísimo para mantener la calidad de vida que tienen hasta el día de hoy y que aparte ahora tienen que pelear por el derecho a vivir, porque en realidad es como siento que en algún momento llegó a ver esta enfermedad como la vida de esas personas que pertenecen a un grupo de riesgo, que pertenecen a una, que tienen una enfermedad rara, una enfermedad autoinmune y demás, pues no merece que luchemos por esas vidas como que si, si prescindimos de ellas, no pasa nada y creo que eso llega a ser decepcionante a mí me preocupa muchísimo de mi país que lleguen a tomar esa postura porque todas las vidas de este país merecen la pena ser vividas. Y creo que es algo de lo que todavía me preocupa mucho, además de la desinformación que existe, porque sí, sí se ha dado mucha información acerca del coronavirus, de cómo prevenir el contagio, de, de, de todo lo que ha sucedido. Pero que hagamos también nosotros a un punto en que hace un mes aproximadamente por declaraciones también hechas a la ligera, quedamos desabastecidos de plaquenil o de hidroxicloroquina, que es un tratamiento fundamental para, para pacientes con dermatomiositis. Y entonces fue toda una lucha para estar consiguiendo la hidroxicloroquina y estar consiguiendo este medicamento, y algo a lo que nos enfrentamos nosotros como pacientes con miopatías inflamatorias, fue que el mismo laboratorio dijo, sí les vamos a dar el medicamento, pero solamente a pacientes con lupus, artritis reumatoide y malaria. Ustedes no. Yo digo, pero... Es el medicamento que nosotros necesitamos. Entonces, a veces ni la industria farmacéutica conoce para qué enfermedades está funcionando el propio medicamento que ellos fabrican. Las propias herramientas que ellos nos dan para mejorar tampoco saben para qué nos está funcionando. Entonces, creo que esto, eh, toda esta crisis que ha generado la pandemia ha, de, ha destapado muchas situaciones en las que a partir de ahora es importante que empecemos a trabajar y que rompamos ese estigma que tenemos de que los mexicanos no tenemos memoria porque rápidamente se nos olvidan las cosas que han sucedido. sino En el momento las vivimos, las sufrimos, las padecemos, las gritamos y exigimos ayuda, pero dos semanas después algo más viene a eliminar lo que, lo que ha sucedido. Y creo que ahorita algo que me preocupa y me ocupa mucho es que aprendamos de todo esto para poder llegar a, a, la, a los sectores importantes, empresarios, gobierno, industria farmacéutica, que conozcan estas enfermedades y que no menosprecian la vida de ninguna persona. Que creo que es algo, algo muy muy importante. Y sí hay que cuidar a muchísimos sectores con este, con este nuevo coronavirus, pero tampoco hay que menospreciar a otros sectores por el intento de salvar unas vidas. Creo que es algo de lo que más me, me llega a preocupar y de alguna forma hasta siento la impotencia de, de que no hay de, de que muchas veces nuestra voz no llega a ser escuchada como quisiéramos. Pero creo que es ahí la importancia de tener aliados y de tener más más voces, porque yo creo que a una fácilmente la pueden callar, pero si juntamos muchas va a ser difícil que puedan apagar un ruido tan ensordecedor. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso hace un rato te decía, ojalá que todos los que están albergados bajo la sombrilla de la protección de tu asociación o la orientación de tu asociación empujen de manera equilibrada y equitativa. Todos empujando porque de otra manera no se puede. Hace algún tiempo un médico especialista desestimó a una familia. Yo fui a ver ese médico, lo puse en su lugar. Ya no te quiero decir cómo, pero lo puse en su lugar. Y poquito tiempo después, hija, así es la vida, poquito tiempo después, su hermana tuvo una enfermedad muy complicada que le apareció de repente. Eh, apareció de repente con una distrofia muy difícil, eh, eh, lateral amiotrófica, muy, muy difícil. Y entonces me habló por teléfono y me dijo, Empuja, ¿no, David? Y le dije, qué lástima que te hayas sensibilizado hasta ahora y por razones que son verdaderamente dramáticas. Por eso es tan importante que lo que acabas de decir sea una piedra de toque en la construcción de todos los esfuerzos. Lo primero, estar sensibilizados al tema. Después, empujar por las soluciones. Y tercero, estar determinadamente haciéndolo todo el tiempo que sea necesario. Una golondrina no hace verano y... Una levantada de voz, así sea de un millón, se opaca si no lo vuelves a hacer hasta dentro de otros ocho años. O sea, hay que estar paso lento, pero constante, constante, constante, constante, constante. Eh, seguramente en eh, lo que tú puedes expresar, no te he preguntado algo que tú quieres decirle a la gente que te está escuchando y que yo no te pregunte. ¿Me puedes hacer favor de expresar? La respuesta de lo que yo nunca te pregunté, pero que quieres expresar. Claro. Bueno, creo que algo de lo que hablamos hace un momento fue el por qué surgió la asociación. Generalmente este tipo de movimientos siempre surgen porque alguna persona cercana llega a estar enferma. Y creo que es algo que deberíamos de, de evitar que suceda de esta manera. Generalmente buscamos o creamos empatía cuando estamos más cerca a vivir una situación similar. Pero como, como personas, como seres humanos, nos falta una empatía general con todo el mundo, aunque no, aunque no conozcamos qué es lo que está viviendo la otra persona. Porque ahora muchas de las cosas que hacemos en la asociación es irnos bajo ese, ese lema de que solamente con conocimiento podemos llegar a generar comprensión. Pero deberíamos también sensibilizar un poco más a las personas de que no necesariamente necesitamos tener toda la información para poder tener un poco más de empatía, más de humanidad dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y sé que tal vez pueda llegar a sonar como un poco romántico o un poco utópico, pero creo que desde todos nosotros podemos empezar a hacer la gran diferencia y no tenemos que, que crear un movimiento o, que, o buscar eh, tocar puertas o abrir puertas solamente a partir de que tenemos una persona cercana que está pasando por una situación difícil, sino deberíamos de hacerlo desde el principio, desde el principio buscar, el ayudar, el apoyar, el comprender, el informarnos, y no cerrarnos tampoco a la información que se nos brinda eh, alrededor. Actualmente tenemos una herramienta maravillosa que es necesario que ocupemos a nuestro favor, que es el internet. Muchas veces vemos contenidos virales que de verdad yo digo, ¿por qué se hace viral esto y no se hace viral información de utilidad y cosas que puedan gen realmente generar una diferencia? Entonces también, como parte de cualquier persona, no solamente de alguien que pertenece a alguna asociación o, a algún, o a algún grupo de, de pacientes, todos podemos hacer la diferencia desde casa. Podemos empezar a compartir contenido de interés, contenido de utilidad, podemos empezar a difundir información porque cada vez que hacemos esas pequeñas acciones de verdad que estamos generando un cambio impres, impresionante y si todas las personas nos uniéramos a hacer eso, yo creo que nuestras historias podrían llegar a ser muy diferentes y creo que esa es la invitación, la invitación que puedo hacer aprovechando este foro, invitar a las personas a que se, se sensibilicen un poco más, a que abran un poco más su, su mente tu corazón, hacia las situaciones de las cuales no somos ajenos. No por el hecho de que no las estemos viviendo, quiere decir que seamos ajenos a estas situaciones. Están presentes, están en el mundo, todos los días, a toda hora, todos los minutos, hay situaciones en las que podemos ayudar. Entonces, creo que es algo muy importante, es muy importante unirnos como personas, unirnos como asociaciones, integrarnos a estos, a estos equipos, porque creo que todos manejamos una misma meta en común, que es poder ayudar, no poder poder este pues servir de sostén para alguna persona que está atravesando por una situación difícil. Y yo creo que pues no sé, mi invitación en general es esa que podamos entre todos mostrar un poco más de humanidad y más sensibilización en general. Duda, absolutamente, de acuerdo. Sé que de tu caso, sé que de tu asociación, sé que de tus esfuerzos podríamos hablar otras 18 horas. Porque además de que tienes una charla muy fluida y muy, muy rica, como, como, como viento fresco, como brisa fresca, es muy interesante lo que dices, es, es muy sencillo de entender lo que dices. Esto podríamos estarlo haciendo otras 10 horas, sin embargo, los tiempos son los tiempos. Yo quiero agradecerte, uno, tu tiempo, dos, tu amabilidad y tres, tu gentileza al haber escuchado las preguntas que te hice y haberme respondido tan amablemente. Por último, independientemente de que tú entiendas que esto lo vamos a poner en la red porque juntos somos más fuertes no hay de otra eh, independientemente de que tú sepas eso eh, por supuesto no lo tendrías que autorizar si me dices ahorita que lo autorizas no tengo ningún problema no, no soy de protocolo de, te mando un documento legal me lo firmas lo que queremos es abonar a favor de eh, tú ahora me dices si estás dispuesta a que lo ponga en la red y te voy, quiero hacer una pregunta final que no tiene que ver con esto. Tiene que ver con un recuerdo. ¿Tú tienes 28 años? 29. ¿28? 29. ¿Tú veías caricaturas cuando eras niña? Sí. ¿Cuál era tu personaje favorito? Mi, ay, mmm, creo que me gustaba mucho de las caricaturas que me ponía mi mamá. Me gustaba mucho Sandy Bell. Sandy Bell. Esa es tu caricatura favorita. Sí. Con esa cara a partir del recuerdo de Sandy Bell, con esa sonrisa dibujada en tu rostro, vive toda la vida, hija. <risa> vive pensando en cosas buenas y actuando a favor de las mejores causas. Muchas gracias por tu tiempo, amabilidad, generosidad, pero sobre todo por la fluidez de esta entrevista que fue muy bonita. Y además, eh, coparticipando con una jovencita es verdaderamente viento fresco, hija. Muchísimas gracias. Al contrario, David. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por todo lo que hacen día con día. De verdad, hacemos, muchísimas gracias. Lo hacemos como tu hija, con la mejor intención. Y eso es eh, parte de esta entrevista junto con otras, esperamos 70 que alcancemos a juntar. Las vamos a poner todas en un condensado a disposición de los que tienen que hacer el trabajo en México y se están haciendo tontos. Muchas gracias, hija. Al en contrario. Cinco segundos, corto la comunicación. Te pido que hagas lo mismo. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. A ti, mija. Muchas gracias.